Hola, estamos acá grabando con mi hermano y una amiga nos dijo que llama allí, Roma, que sí, que una amiga que llama se Roma, a al... eh, que era en la escuela, nos dijo que, que podemos, que nos recomendó, nos recomendó eh, eh, editar en este teléfono con KineMaster. Y con quien el, entre quién es más en este teléfono que también vamos a video, y entre en la, nuestra compu que, que, que vamos que editamos sí, con, no perdón, que vamos a editar con, con filmora sí. 9 eh, esto ya está tremendo somos un youtuber completo, casi completo vamos a estar editando editando editando no, pues subir um, mucho video porque vamos a estar ocupados en nuestra escuela y a ver si vamos a hacer nuestra tarea. Nuestra tarea. Y, y bueno, hasta que termina. Era un aviso. Chao, chao. Ah, viste, se me cao Caigo. Nadie eh, al mundo cree.